Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes amigos, hoy es martes 9 de mayo y Lotería Electrónica te brinda una nueva oportunidad para ganar. Soy Madeline Ortiz, agradecida de que nos acompañen. Los sorteos serán certificados por la auditora Carmen Quiñones, de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro Company, y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica, presente siempre aquí en el estudio. Loto Cash sigue esperando por ti. Ya son 2,450,000$, dólares los que te puedes llevar a casa mañana en un solo pago, sin anualidades. Al igual que la doble revancha que tiene acumulados, 150 mil dólares y el Powerball también sigue aumentando y llega con 109 millones de dólares. Ya ves, si juegas podría ser un nuevo millonario con lotería electrónica. Si alguien se opone que hable ahora o calle para siempre. Pegué. ¡Pegué! Donde quiera te pegas con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega para que te pegues. No vaya a caer en la tentación de aceptar ofrecimientos de supuestos boletos premiados a través de páginas como estas por las redes sociales. Es una nueva modalidad de fraude. Si tiene alguna duda, puede llamar a nuestras oficinas al número 787-250-8150. Ahora sí, ya estamos listos para comenzar con los sorteos de esta tarde. Iniciamos con el Wild Ball. Adelante. Mucha suerte a los que hayan usado el Wild Ball en sus jugadas. El número ganador es el 7 Repito, el número ganador de Wild Ball en la tarde de hoy es el número 7. Ahora damos inicio a los pegas con el Pega 2. Muchísima suerte a los que hayan jugado el Pega 2. El número ganador comienza con el número 8. Segundo número es el 9. El número ganador de Pega 2 es el 8-9. Repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy es el 89. Ahora continuamos con el Pega 3. ¡Mucha suerte, familia! Ese boleto en mano. El número ganador de Pega 3 comienza con el número 0. Le sigue el número Es el 3. El número ganador de Pega 3 es el 073. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 073. Y finalizamos los sorteos de esta tarde con el favorito de muchos, el Pega 4. El número ganador de Pega 4 comienza con el 1. Le sigue el número... Tercer número del Pega 4 es el 2. Último número es el 3. El número ganador de Pega 4 es el 1923. Repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy. Es el 19-23. Felicidades a todos los que han ganado. Disfruten mucho su premio. No olviden visitar nuestra página oficial, rico.pr.gov. Nos despedimos por el momento, pero regresamos esta noche a las 9, como de costumbre, con otro sorteo más de Lotería Electrónica. Buenas tardes. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.